Nuestro propósito en el Grupo de Educación es crear espacios donde se pueda ofrecer una educación entendida de una forma diferente a la que reciben hoy en día nuestros hijos y familiares. Trabajamos en darle a una educación un nuevo prisma, basada en principios de cooperación y solidaridad, de una forma más participativa y, en definitiva, más humana. Todo ello nos lleva a una metodología que contemple el desarrollo del talento individual del alumno, de la conciencia crítica de habilidades de empatía, de resolución de conflictos, de la inteligencia emocional. En definitiva, todos aquellos elementos que fundamentan una nueva conciencia para crear un nuevo mundo. Nuestro proyecto fundamental es la creación de una escuela propia con la metodología y la filosofía propia de Regenera. También vamos a estar trabajando actividades complementarias y de formación de educadores que incluyan todos estos nuevos principios y metodologías. Porque entendemos que la base del cambio también tiene que empezar desde lo más pequeños, desde las edades más tempranas.